Vamos a ver este sondeo de Cam Camila Merejo y Néstor Flow allá en el Estadio Julián Javier. En el juego ayer con las Estrellas Orientales, que ganaron los gigantes. No fue un simulacro, ganaron. Vamos a ver qué pasó allá en el estadio con los muchachones. <risa> Señores, estamos aquí en el Estadio Julián Javier, Estrellas Orientales su gigante del Cibao, reportando para su sobroso papá tarima ¿Cree usted que fue buena elección que sentaran a Juan Francisco hoy? Fue una decisión inteligente Juan Francisco tiene su puesto seguro pero necesita descanso, necesita ver juego desde de otra perspectiva en la banca él puede analizar mejor los picheos cómo va el juego y todo eso y tener un mejor juego al día siguiente ¿Estuvo bien que sentaran al caballo Juan Francisco en este juego? Yo le voy a decir la realidad, a veces si que y sus sentaditas, sabe? pero recuerden esto, que él es el terror de aquí, de la pelota dominicana, Juan Francisco es el terror, ese fue el nombre que yo le puse ahí, el terror, porque... ¿Usted lo bautizó? Como el terror de debate ahí en, en pues esa... Eso está ponchando mucho, dicen este, los fanáticos. Este siempre se ha ponchado, pero siempre no ha dado los ramazos, tú no dices un adagio que decían los viejos, cuando tú no puedes con el enemigo, ¿qué tú haces? Unite, recuerde que Juan Francisco fue el que nos sacó muchas veces, de gran Roby, a nosotros. Ah pues, ah, pues ya, el mejor de Juan Francisco, para mí. Toma este rol. ¿Cree usted que está bien que haya sentado al caballo Juan Francisco? Para mí, no. Juan Francisco hay más Matatán ahí, que tiene que estar ahí 20-20 todos los días. ¿No está de acuerdo con la decisión del manager? Eh, el manager se equivoca mucho, pero a mí me gusta ver a Juan Francisco, ni a, ni a que no haga nada. ¿Cree usted que fue buena elección sentar a Juan Francisco, el caballo gigante? Bueno, ¿cómo te digo? Eso es un juego, tú me entiendes. Y hay que dar la oportunidad a los demás. No creo que fue una buena lección porque ha estado en un buen momento y ya estaba haciendo su trabajo, pero más adelante vamos a ver lo que pasa. ¿Cree usted que fue una buena decisión que sacaran a Juan Francisco de la alineación del juego de hoy? Negativo. Es un caballo de batalla que donde quiera la ponen. Muchos dicen que él se ponchaba demasiado y que al final le ha quedado algunos hits. Toda la gente pelotera... Guarangulero, son ponchones Pero al final Ponen lo de ellos Entonces, ¿hace falta hoy o no? Hace falta Porque claro que sí, una agente ofensiva, un, un pelotero ofensivo hace falta ¿Cree usted que fue buena la decisión De sacar a Juan Francisco de la alineación Del juego de hoy? Bueno, si lo hicieron así Quizás fue porque Ellos pensaron que no estaba resolviendo hay, hay que darle oportunidad a otro que crea que puede hacer el trabajo que estamos haciendo, mejor. ¿Cree usted que fue buena decisión que sacaran a Juan Francisco de la alineación del juego de hoy? Bueno, sí, ya que estaba fallando mucho, tenían que buscar cambio en la alineación para que el equipo gane. Entonces, ¿no hacía falta en el juego de hoy? Bueno, de hacer falta siempre Juan Francisco lo hace falta. Pero fue buena decisión del manager para ver si el equipo se anima y gana. Señores, ahí pudimos escuchar la opinión de los fanáticos sobre sacar a Juan Francisco de la alineación del juego de hoy. Pudimos escuchar a nuestro querido y a mí preguntándole lo que opinaban. Así que eso fue todo por el juego de hoy. Nos vemos la próxima aquí en Los Dos Sobrosos. Ese caballero para mí, Angelizado, tienen que sentarlo varios días, porque ese negocio no está 200 ponchos y tres palos. No, no está ese negocio. No, ¿no? No, no un negocio capapero. <risa> como dice Tabio Juan Francisco. <risa> <risa> Sentan <risa> a Juan Francisco. <risa> Juan Francisco. Yo pensé que Juan trecino, Francisco. Trecino. El yo pensé, de de la yo pensé que Juan Francisco ah, lo, cuando lo contrataron fue para Coche en primera. <risa> <Ahí> <risa> no, que traían a Juan Francisco lógicamente. Que para jugar, él fue bueno. Él fue y bueno. Estaba aquí y él liceita también. Él fue bueno. Sí, eso, eso dice que, que incluso se ha visto que cuando está con liceí, ese vuelve nada, al otro equipo le da. Al otro equipo, cuando está jugando, por ejemplo, cuando, eh, gigante con liceí, ese vuelve nada, con Licey. Pero los, los gigantes tienen, tienen pa' de liceíta y, y, y la manta, liceíta, y está ahí con los gigantes. <risa> sí, Ay. pero no. La manta está con todo el equipo. <risa> no, la manta <risa> tiene un tiempo ya con los gigantes, ya la manta de ahí. Ay. Ay. Pero Juan Francisco tiene que, que ponerse Lo que digo pila. es... Señores, que en otro país ese señor hace tiempo. Hay un buenas. Sí, buenas. Saludos. Eh, lo estoy llamando desde de La Vega. La hey. Vega. Hey. Dale, mi gente buena, La Vega. Adelante. Hey. En cuanto a ese tema que ustedes están debatiendo de Juan Francisco, sí. yo creo que ustedes son tres profesionales excelentes. Y... Yo creo que a Juan Francisco se le merece respeto. Sí, pero ya le A llegó cualquiera su... que se vaya a dirigir hacia él. Sí, pero le llegó su, su tiempo, caballero. Le llegó su... Cada quien le llega a su etapa. Y claro. tiene que retirarse. Mi ya él está para jugar. Hermano, escuchen Hermano, escúcheme. Sí, dígame. Hasta usted le va a llegar su tiempo. Claro, eso así. Tienes usted razón. oye. Pero yo creo... Yo creo, que un ícono, yo creo que un ícono... De esta pelota, Juan Francisco merece respeto Porque y no el comentario se está diciendo, que ustedes están haciendo no, dice no, no, no. Caballero, que usted que, te que 200 palos y no, este que no es oh, que, no eh, perdón, que 200 ponches y tres palos la, es la realidad es una realidad o, o el promedio está ahí o sea mi hermano yo sé que eso es un negocio o, oiga yo oiga, sé que eso es un negocio pero el promedio tampoco, de él que habla solo. tampoco oiga me, la imagen de un pelotero no se tira así por el suelo no, ustedes que... tienen ustedes tienen que codiarse y tienen tienen claro, que, claro, que claro, pensar mira, para no, hablar. Porque tiene su récord, tiene muchos ronrones, pero ya le llegó su tiempo, caballero. Está bien que son fanáticos. Yo te, y entiendo te entiendo perfectamente. Yo, yo te entiendo perfectamente. Y no se está faltando el respeto con eso, ya que tiene que él mismo se está faltando el respeto, porque ya no está bateando como él bateaba. ¿No? Usted cree, ¿Pero Juan Francisco vino el año pasado de ganar el liderato de cuadrangulares? Pero ya y, con ya, ustedes mismos los gigantes. Sí, pero ya. No y óyeme, yo soy liceísta, ¿eh? Ay. Ah, pero con razón, ah, pero con razón. Está... Ah, no, pues, gracias, caballero. Corazón. Hoy eh, si tenemos, si tenemos otra llamada por ahí, muchachos. El caballo ah, azul. Es porque el caballo azul de él. no, no ellos. Es, una, es, una, es una opinión. Yo, en mi, mi opinión, cuando yo vi que Juan Francisco llegó a los gigantes, yo pensé que era Coa que él va a cochar. Mira, mira aquí hora, no se le está faltando no el respeto a Juan Francisco. Aquí le estamos diciendo la gerencia de los gigantes que ya le llegó su tiempo a Juan Francisco. Hay que buscar otro hombre de poder y, y pelotero que choquen la pelota, que crea en situaciones, que las crean las situaciones para que el otro juegue va loco y venga el error de parte del contrario. Se le agradece a Juan Francisco que como él ha dado palo, nos lo dio a nosotros también. Porque así... Pero ya le llego Entonces, amigo, usted no quiere que él le llegue su tiempo. Pues póngalo en hielo para que, pa que dure la vida entera. Juan Francisco, Juan Francisco ese negocio es de capa perro, del pendejo. 300 ponches y dos horrones. No voy con eso. En mi opinión, como yo respeto a de usted.